Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos hemos trasladado a la reserva africana de Sabana Buronga para cazar al león. Los hemos buscado en sus abrevaderos que los podemos encontrar entre las 12.30 y las 15.30 y en algunos lugares entre las 12 y las 15. Se ha batido un león diamante, un troll legendario... Dos míticos, varios oros, así como también bastantes hembras, porque hay que significar que cuando cazamos la hembra del león, esta se puede regenerar en un macho que nos dé trofeo. Y sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Enfrente tenemos un abrevadero. Vamos a mirar, mira, ahí tenemos un macho, un nivel 6, mira, vemos otro león, a ver qué es, un mítico, voy a intentar el ante doble, disparamos al mítico, disparamos al nivel 6, no sé si le he dado, no sé si le he dado, sí, sí le he dado porque acaba acaba de morir, pensé que, que le había salido por encima. Vamos a mirar hacia la otra orilla que tenemos otro brevadero y nos vamos a, a buscar a nuestros animales vemos la presión cinegética vamos a buscarlo ya estamos llegando vamos en primer lugar a nivel 6, una plata 43,50 le hemos impactado bien así que vamos a, a buscar a nuestro mítico venga perrete, búscame el mítico que tiene que estar por aquí ya perrete sale sale corriendo nosotros vamos a, a, a dirigirnos a la orilla que estaba allí Vemos en la presión cinegética la posición También vemos el contorno de nuestro animal Voy a echar otro vistazo a la orilla de enfrente Por si hubiera algún otro león o leona Y vamos a ver la puntuación que nos arroja el, el mítico que ya lo he encontrado, lo logiamos un poquito Y a ver qué puntuación nos arroja nuestro león mítico Un pelaje normal, un oro, 46,70 Le hemos impactado muy bien Vemos que es un animal precioso, doble pulmón, como veis, así que vamos a, a buscar más animales, miramos en la orilla y si no encontramos nada, pues nos dirigiremos a, a otro sitio. Estoy buscando los abrevaderos en horario de 12.30 a 15.30 y a ver qué encontramos. Me he dirigido a otro lago que tengo varios abrevaderos, vamos a ver qué tenemos por aquí. Estamos mirando por la orilla. Ahí escuchamos una llamada. Pero ahí veo movimientos detrás de ese árbol. Me voy a agachar. A ver qué animal. Nos gruñe. Nos ha detectado. Nos ha detectado. Mira, ahí lo tenemos. Disparamos. No sé qué nivel será. Vamos a ver. Sale el animal corriendo. No le hemos impactado bien. Así que vamos a ver si puedo hacer otro lance. Mira, es un legendario, es un legendario y le disparamos en el mundo Vamos a ver si tenemos que hacer otro lance. No, no es necesario. Así que vamos a, a recogerlo. Le echamos otro vistazo. Mira, allí tenemos una hembra. Así que vamos a hacer el lance a la hembra. Calibramos la distancia. Respiramos un poquito, apuntamos y disparamos. Ese animal se está muerto, un impacto en el corazón. Así que vamos a, a recoger a nuestro legendario y a ver qué puntuación nos arroja. Echamos otro vistazo, no vemos nada. Así que nos dirigimos a, a recoger al legendario Que tiene una pinta muy buena ese animal Así que vamos a poder Ya lo tenemos aquí La red está gruñendo Vamos a ver Vamos a hacer una, una fotito Que desde luego que está muy bien Desde luego La red no, no le gusta el león como gruñe ver si hacemos la foto Una pose buena Que encontramos yo creo que este está bien, así que hacemos la foto y vamos a, a recoger a nuestro a nuestro legendario. Vamos a ver la cabeza. Ahí, si hacemos otra, venga, otra foto. Otra, por si acaso, con más cerquita. Vaya, un troll, un troll. No ha sido diamante por poquito. El primero lo hemos dado mal, pero el segundo ha sido un impacto en la normalidad. Señores, hemos cazado un troll. ...pero bueno, nos ha faltado un poquito de puntuación... ...así que no pasa nada, lo voy a guardar por si acaso... ...no lo voy a desecar, lo Luego como pensaré... ...y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido cazado... ...y vamos a seguir visitando los bebederos del león... ...a ver qué nos encontramos... ...vamos a recoger ya nuestra hembra... ...que tenemos aquí, efectivamente un impacto en el corazón... ...ha sido un buen impacto... ...una distancia aceptable, una distancia media... Y ahora sí, echamos otro vistazo y si no encontramos nada, pues nos iremos a, a otro bebedero. Os pongo el mapa para que veáis la, la zona de, de hábitat de leones, un, un con el lago que tenemos más más hacia el este, que luego lo, lo visitaremos. Nos hemos trasladado al lago que tenemos al norte, casi, es en el medio, pero más al norte, que aquí tengo dos, dos abrevaderos, vamos a buscar... A ver qué nos encontramos. Mira, ahí tenemos un león. Vamos a ver. Otro legendario. Un legendario. Espero que, que no sea un troll. Calibramos el arma. Apuntamos. Respiramos un poquito. Y disparamos. Veámoslo de nuevo. Madre mía, qué impacto. Doble pulmón. Por lo menos hemos visto que ha impactado en zona del pulmón. Ya tiene el 25%. 0% Y ese animal está muerto Este animal ha muerto Así que vamos a echar otro vistazo A ver si vemos por la orilla algún otro león Puesto que aquí tenemos dos bebederos Y nos vamos a bajar Para recoger a nuestro, a nuestro legendario Espero que no sea un troll Es la presión cinegética Ves los, los arrevaderos que tenemos Así que vamos a, a recogerlo Mientras avanzamos, echamos otro vistazo por si acaso. Llamamos a Parrete para que se venga con nosotros y nos avise de la de los leones. Ya no hemos llegado. Nos avisa la voz de de que sigamos las, las huellas. Y vamos a ver la puntuación que nos va a arrojar nuestro legendario. Se ha quedado en una posición bonita. Así que voy a pisar un poco la hierba para hacer una foto. Nos vamos a agachar un poquito, nos tumbamos, a ver cómo podemos hacer la foto aquí. Madre mía, qué colmillos tiene. Una foto para la portada y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Un diamante... Una puntuación de 48,40, una puntuación no muy alta, más bien bajita, pero es un diamante, aunque yo sigo con la espinita clavada de que todavía después de 2.300 horas de juego no he conseguido el león alquino. Nos vamos a acercar a la orilla para mirar en la orilla enfrente, puesto que allí tenemos más bebederos. A ver si encontráramos alguno y después os pondré el mapa para que veáis la localización de los, de los bebederos y podréis ir vosotros a buscarlos. voy a poner el mapa. Veis aquí los bebederos. Nos vamos otra vez para abajo. Hemos quitado la, la presión cinegética. Mira, nos vamos a ir aquí a esta zona a ver qué encontramos por aquí. Ya hemos llegado. Escuchamos el sonido de la... ...de la tienda de campaña... ...que a veces suele, suele espantar a los animales... ...otras veces no... ...vamos a ver si me puedo subir... ...a un, a un trípode... ...y desde aquí hacer algún, algún lance... ...y ahí escuchamos un... ...un orice, una hembra... Nos subimos al trípode... ...miramos a ver... ...si vemos... algún animal... ...bebiendo... En la orilla o las inventaciones Porque alguna vez los bebederos no los tenemos en, en la misma orilla Lo podemos encontrar un poquito después Mira, ahí tenemos una hembra Y allí tenemos otra hembra Dos hembras, una nivel 1 y otra nivel 2 Así que vamos a hacer el ante doble Calibramos la distancia Buscamos los animales Respiramos un poquito Disparamos a uno se nos levanta el otro, a ver si le podemos disparar, sale corriendo, se nos queda ahí un poquito, no, a ver si se nos para un poquito y puede hacer el lance, vamos a ver, disparamos a una vez, no le hemos dado bien, sigue todavía con, con el 75%, lleva el 50%, eso nos indica que no es órgano vital, pero bueno, vamos a ver si podemos dar otro disparo, no, mira, sí, sí le hemos dado bien, porque está en el, en el 0%, pensaba que no pero ha sido un, un buen disparo no lo evitar así que vamos a, a echar otro vistazo bajamos abajo y a ver qué puntuación nos, nos arroja no vemos nada pues mira, nos bajamos y nos dirigimos a, a buscar a las hembras vamos para allá vamos para ya estamos llegando vemos aquí a los dos animales vamos a, a recoger primero uno tenemos un nivel 2, un bronce con 37 puntos y vamos a, a recoger al otro, el nivel 1. Vamos a coger el rifle porque he escuchado hay movimiento. No me fío, pero bueno. Recargamos el arma, que no tengo más que, más que una bala y vamos a, a ver si puedo hacer otro lance. Porque he escuchado ahí algo pero no, no lo veo. No veo ahí con, con el árbol que tengo en medio. Me está impidiendo la visión, pero me ha parecido ver otro león. Seguimos buscando. No lo vemos. Así que vamos a, a recoger a nuestro animal. Cogemos el reclamo por si acaso nos contestara. Pero no. Vamos a recoger este. Un bronce, 36,50. Seguimos llamando. escuchamos nada, así que voy a poner la flecha de 600 por si lo tenemos que que defender lo que tenía la de 400 que a veces es, es conveniente Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido Y nos vamos a ir ahora al lago este que tenemos aquí Que ahí tengo también varios bebederos a ver que nos encontramos Estamos haciendo ya el viaje rápido, esperamos que se nos cargue la, la posición y se nos habla la tienda de campaña. Ya estamos aquí. Así que nos vamos a acercar a la orilla. Vamos a ir mirando. Aquí tenemos un bebé de los lados. Si hubiera alguno, seguramente ahora mismo no lo veríamos. Puesto que cuando hacemos el viaje rápido, hay veces que tenemos a los animales al lado. Y no lo vemos. Y nos tenemos que cuando nos separamos unos 70-100 metros. Es cuando los, los podemos ver. Vamos a mirar. De una orilla. Mira, ahí tenemos un macho. Un nivel 5. A ver si tuviéramos algún otro por aquí Nada, ahí tenemos un nivel 5 Allí lo tenemos localizado Vamos a buscar alguno más Mira, allí tenemos un nivel 7 Otro macho, se nos va a dar un oro Seguimos buscando No vemos nada Allí parece que hay algo no, pero no, no, no hay nada Voy a desplazarme un poquito A ver si encuentro algo Escuchamos una llamada de un orice pues nada, vamos a hacer el lance al nivel 5 Allí lo tenemos que estar viviendo Pues vamos a coger nuestro rifle Calibramos Apuntamos Y disparamos Le hemos impactado 50% ese animal está muerto Vamos a buscar al nivel 7 A ver si lo veo No lo localizo Estará más a la izquierda todavía Vamos a ver, mira, ahí tenemos una hembra que no había visto antes, un nivel 3, pues tenemos una hembra y un, y un macho nivel 7, volvemos a marcar a la hembra y vamos a localizar al macho que estaba viviendo por esta zona, allí lo tenemos, un nivel 7, una distancia larga, más de 300 metros, pero bueno, calibramos y vamos a hacer el lance, apuntamos y disparamos, se nos levanta el macho, no le hemos dado y ahora... Ahora sí, ahora sí le hemos impactado bien Un impacto en el corazón, está muerto A más de 300 metros Y voy a localizar a la hembra Voy a recargar antes la munición Justamente Me quedaba una bala Cogemos los prismáticos Para localizar nuestra hembra A ver No, estaba más a Más a la derecha, pero de otra manera vamos a mirar Vamos a ver si la localizamos Sí, ahí está, ahí está tranquilamente viviendo Un nivel 3, muy fácil Levantamos la mira Y respiramos un poquito Y disparamos, se nos vuelve a levantar Y ahora sí lo hemos intentado bien 70, 50% 25, ese animal está muerto Pues nada, vamos a ir a, a recoger a nuestros animales No está mal, tres animales abatidos Así que venga, parrete Vete conmigo que vamos a Vamos a buscar. Ya hemos llegado al nivel 5. Vamos a ver si lo localizamos. Aquí ya vemos el contorno amarillo. Escuchamos una llamada de advertencia. Así que vamos a ir con cuidado. Una plata. con 42,20. Voy a coger el arco por si acaso. estuviera por aquí. Pero espero que no, no encontrarlo. Bueno, vamos a buscar a la hembra. Y después al nivel 7 echamos un vistacito tenemos la hembra muy cerquita a ver si viéramos algún otro animal vamos a ver no vemos nada por aquí mira allí tenemos otra hembra otro nivel 3 también un disparo largo casi 300 metros o más vamos a apuntar respiramos un poquito y disparamos le hemos impactado Sí, un buen impacto, vemos cómo le baja la, la vida, 0% y ese animal está muerto Echamos otro vistazo, a ver si viéramos aquel león que escuchamos la llamada de advertencia cuando cogimos el, el nivel 5. Pero no vemos nada, así que vamos a, a recoger a la hembra, nivel 3. Os voy a poner el mapa para que veáis la, las cuatro muertes. Ya estamos llegando al abrevadero, donde supuestamente estaría nuestro nivel 3, yo creo que sí, está por aquí. Vemos aquí, vemos las heces, y efectivamente ya, ya vemos el contorno del animal. Así que vamos a, a recogerlo, vemos el impacto en el órgano vital, y vamos a ver que nos arroja. Una plata. 39,20 y ahora vamos a, a recoger a nuestro nivel 7 No tiene que andar muy lejos Así que seguimos corriendo por la orilla Ahora mismo no nos preocupamos del de ruido Puesto que yo creo que los animales han oído con el disparo Aparte con el ruido que estamos haciendo Y la verdad es que no me, me gustaría encontrarme con un león aquí Puesto que me mandaría al puesto directamente Un ataque del león difícilmente se supera puesto que la primera nos, nos manda cogemos el gps para localizar el nivel 7 ya vemos el contorno y vamos a ver la puntuación un oro 44 con 90 una puntuación muy buena un disparo tercero al corazón más de estos disparos son los que los que nos gustan no son fáciles de conseguir pero cuando lo conseguimos es un orgullo ...y vamos ahora a buscar a nuestra hembra en ...vemos ahí enfrente, tenemos otra hembra... ...así que voy a coger el rifle y disparamos... ...75%... ...se nos mete en el agua, vuelve a salir... ...no le hemos dado bien, a ver si puedo hacer otro disparo... ...no, yo creo que hemos fallado también a ese... ...otro más... Creo que nos va a penalizar Creo que nos va a penalizar Pero bueno Tenemos que recoger también otra otra hembra A nivel 3 que teníamos Recargamos, os pongo el mapa Para que veáis la presión no, no está muerta Así que Vamos a recoger Echamos otro vistazo Por si acaso que esta zona es muy buena Mira, ahí está Le hemos impactado pero todavía no ha caído Escuchamos otra llamada a ver si lo localizamos no, todavía no ha caído la, la hembra nivel 3 miramos otra vez no tardará mucho pero nos no va a paralizar vamos andando a ver si recogemos a la primera hembra nivel 3 que disparamos escuchamos ahí la llamada de advertencia vamos a mirar vamos despacito mira, ahí la tenemos ahí la tenemos, una hembra nivel 2 pues cogemos el 300 apuntamos y disparamos un disparo certero en el corazón una distancia muy cortita así es más fácil disparar así que vamos a, a recoger a nuestra hembra nivel 2 que nos arrojará un bronce o una plata muy bajita ya lo veremos ahora ha sido un, un tiro muy limpio estamos llegando a ver qué puntuación nos arroja una plata, 38 puntos justos, y vamos a, a poner el primer nivel 3. Ya tenemos aquí nuestra primera hembra nivel 3. Tenemos una plata, 39 con 10. Os voy a poner el mapa, ya hemos visto que ha, que ha caído la otra, así que lo desplazamos a la tienda. Pero yo creo que aquella, aquella hembra nos va a penalizar. Escuchamos el gruñido de un león por aquí. Está cerca, lo escuchamos andar... Así que vamos despacito, puesto que no me fío un pelo. La no gruñe, eso significa que el animal ha huido, así que nos podemos desplazar. Os habéis dado cuenta que cuando hemos hecho el, el cambio, el sonido de la cremallera lo ha espantado. Ya tenemos aquí nuestra hembra y efectivamente nos ha penalizado un bronce, 38,80, debería haber sido una plata veis la masacre que hemos hecho en este lago, os recomiendo que lo visitéis y seguimos cazando. ahí enfrente vemos un león, un macho, así que vamos a coger el rifle. Nos ha visto, nos ha visto, sale huyendo, a ver si puedo hacer ese lance, si lo veo. No sale de la maleza, vaya, no sale. Mira, ahí está, ahí está, pues voy a disparar entre... Entre los arbustos. Y yo creo que sí le ha impactado. Vamos a ver. Sigue corriendo. Era un nivel 7. Y vemos que ha caído. Vemos que ha caído. Sabíamos que era un macho. Pero no sabemos el, el nivel. Recargamos la munición. Y vamos a, a por él. Ya lo tenemos aquí. Escuchamos un orice. Llamarnos de advertencia. Tenemos un oro 45 con 10, la verdad que ha sido un disparo bonito entre los arbustos. me estaba desplazando para dirigirme a un abrevadero y me lo he encontrado caminando, pues seguimos cazando aquí en la sabana. Llegamos a otro abrevadero, vamos a salir tranquilamente, nos vamos a acercar a los tipos que tengo puesto, vemos aquí que tenemos el, el abrevadero, Nos acercamos sinclusamente agachados Para poder Para poder subir Miramos a un lado y miramos a otro No vemos nada Pues nos vamos a subir Y vamos a mirar a la que se siente Venga Tarrete, túmbate mejor que sentado got Si Escuchamos la, la voz en off Que nos dice que busquemos las, las huellas Vamos a mirar en este lado Vamos a seguir mirando por enfrente No vemos nada por aquí Mira, allí tenemos un macho, un mítico con una distancia más o menos aceptable A ver si viera por aquí más hembras o algún otro macho No vemos nada, pues vamos a echar otro vistazo Y hacer el lance al, al mítico que tenemos allí no hay nada suele haber hembras también por aquí y otros machos os pues voy a poner el mapa veis que estamos en una en una zona pues la presión energética que tengamos en otra pues se nos va desapareciendo puesto que ya estuvimos cazando en este lago así que nada cogemos el llamador llamamos por si acaso nos contestara alguno que estuviera cerca y no hayamos visto puesto que estuviera escondido entre la maleza no vemos nada, pues yo creo que voy a hacer el, el lance a ese mítico vamos a resaltarlo a una distancia media para hacer un buen disparo, calibramos apuntamos, respiramos un poquito y disparamos hemos impactado bien, ya va 50% 25% y ese animal está muerto, vamos a echar otro vistazo por si acaso su hubiera alguno escondido y ha salido huyendo no vemos nada nos excepcionamos de que no hay ningún otro animal y vamos a, a bajar del trípode para recoger a nuestro a nuestro amigo, bueno, vamos para abajo y nos vamos a a dirigir por la orilla a buscar al mítico ya estamos llegando ya vemos ahí el contorno cian ya ver la puntuación que nos arroja nuestro mítico tenemos un oro 46,80 un animal muy bonito y os voy a poner el mapa para que veáis la la presión volvemos otra vez a la tienda escuchamos a un león por aquí gruñir pero no lo hemos visto Nos hemos cambiado a un puesto No vamos a acercar a un lago que hay debajo, abajo Pero voy a mirar por si acaso Encontramos alguno Miraremos un macho Un nivel 7 que se dirige a beber agua Pues voy a coger el rifle Y a ver si le puedo Aminar Le hemos impactado 75% Creo que vamos a hacer otro disparo Si lo hemos fallado Pero vamos a apuntar bien Y ahora sí lo Ahora sí le hemos dado a ese animal No, no, pues no le hemos dado Cada 50%, yo creo que sí o no, no lo sé Nos va a penalizar, pero bueno Vamos a asegurarnos la muerte Ahora sí tiene tres impactos Y nos va a penalizar, pero bueno Son cosas que pasan Y lo que intentamos es matar cuanto más mejor Y que se, se regenere Vamos a buscarlo Escuchamos gruñir a un león Cogemos el arco para defendernos Vamos a ver Lo tenemos muy cerca Disparamos aquí, viene para allá Sale corriendo, es una leona Es una leona Es una leona Vamos a ver, ya nos ha dado Nos ha dado A ver si puedo A ver si viene ahora No, nah, no me ha dado tiempo me ha, me ha matado, me ha matado Y me va a mandar a por... Lástima para que veáis el, el, el cuidado que hay que tener con los leones, que en cuanto nos tocan, nos, nos mandan al puesto. Pues nada, regresamos al puesto y vamos a acercarnos a la posición que teníamos. Echamos otro vistazo antes de ir. Yo creo que voy a ir corriendo para que esa una se, se vaya y no nos ataque. ...escuchamos allí... ...una llamada de advertencia de otro macho... ...nos vamos a echar un poquito repelente... ...que al venir al puesto se nos ha ido... ...ya tenemos aquí a nuestro león... ...que creo que vamos a ser penalizado... ...no tenemos rastro de la leona que nos ha matado... ...efectivamente nos ha, nos, nos ha penalizado... ...45 con 10 una plaza... ...puesto que le hemos disparado tres veces... Y a ver si encontramos a la leona y lo vengamos va, Recogemos la fecha Que estaba por aquí Vamos a mirar Entre la hierba alta Puesto que escuchamos la, la llamada de advertencia Miramos hacia la otra orilla No, ahí lo tenemos enfrente Pero va a ser difícil de, de verlo Con la hierba alta Así que echar otro vistazo y si no pues yo creo que nos vamos a tener que ir a, a otro sitio cogemos el reclamo llamamos a ver si diera la cara madre mía, me ha llevado demasiado alta no lo vemos voy a mirar hacia el otro lado Seguimos escuchando además de advertencia, pero no lo vemos. Oler no nos puedo oler, puesto que tenemos el repelente y el aire va por otro lado. Pero eso es decir, que nos ha visto antes o, o nos ha escuchado. Nos acercamos entre los juncos, miramos en una orilla. Miramos hacia la otra, a ver si mira la cara este león y podemos hacer el lance. Cogemos otra vez el reclamo. No escuchamos nada. Otra vez. A ver qué, qué resultado nos da. Desde luego suelen entrar muy bien con, con el reclamo. Vamos a ver. No lo vemos. Vuelve a gruñir la llamada de advertencia. Sabemos que está ahí detrás de esa... ...de esos matorrales, de esos juncos o, o plantas acuáticas... ...no sé lo que son exactamente... ...vamos a ver... ...mira, ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... ...vamos a... ...nada, lo he perdido, lo he perdido... ...era un macho... ...tenía una, una bonita melena... ...no sé qué nivel es... ...volvemos a llamar... ...miramos, pero no, yo creo que, que este animal... Lo he perdido. Cogemos el rifle por si acaso lo podremos volver a ver. A ver si sale por algún claro y lo podemos ver, pero no, no lo veo. La verdad es que no se deja ver el leoncito. Volvemos a llamarlo con el reclamo. Vamos, leoncito, da la cara que te podemos hacer un bonito lance. A ver si sale... Mira, ahí está, ahí está. Vale, lo marcamos ahí entre las hojas. Y ahora sí vamos a hacer el lance. Cogemos y disparamos. Paramos una vez. Disparamos dos. Yo creo que sí le he impactado. Creo que sí le he impactado. Puesto que tenemos resaltado el contorno. Todavía no ha caído. Lo escuchamos gruñir. No, no ha caído todavía. Pues nada, vamos a a dirigirnos a la zona y a ver si, si lo buscamos o que nos penalice recargamos ya tenemos aquí nuestro león efectivamente tenemos un, un oro nos ha le hemos dado bien en el pulmón nos ha costado tres disparos os voy a poner el mapa y seguimos y seguimos cazando enfrente tenemos una hembra dos hembras un nivel 2 y un nivel 1 nos vamos a subir al trípode para tener mejor visión Marcamos los dos animales Uno ya se ha puesto de ver El otro se está acercando Miramos Por la orilla no, no, vemos nada por aquí Pues nada, hemos regresado otra vez a, a este lago Que es un lago muy muy próspero para la caza del león Vamos a ver, están a dos bebiendo Calibramos Un poquito Respira, levantamos el rifle Lo bajamos, respiramos un poco Y disparamos a uno Y disparamos a otro Que sale corriendo Yo creo que se hemos follado Vamos a ver Vemos uno muerto Y el otro 50% Vamos a hacer un disparo para asegurar. Y ahora sí Ahora yo creo que sí le hemos dado bien 25% Y no tardará no tardará en caer Pues está tardando más de lo que yo pensaba Pero bueno Vamos a, a bajarle aquí Sí, están los muertos Vamos a bajar del trípode Y vamos a, a buscar los animales Vamos, perrete Estamos llegando. Otra vez aquí. Tenemos un animal aquí muerto. Vaya, mira, lo hemos dado mal. Nos ha penalizado, no nos da nada y vamos a, a buscar al otro. Vamos a hacer a Sarrete que no lo busque y eso que lo tenemos aquí a la derecha. A ver si no lo localiza bien el perro. Vamos a seguir las huellas de la sangre. La rete ya lo localizaba antes que nosotros. Así que vamos a, a volver y vamos a, a recoger a nuestro animal, un trivial, 36,50, este nos ha dado bronce y el nivel 2 que teníamos pues no nos había penalizado. Vamos a seguir mirando a ver si encontramos algún otro animal. Pues bueno, vamos a volver a, a cazar. Estamos otra vez aquí en la orilla hemos vuelto mira ahí tenemos un nivel 5 pues vamos a a volver a subir miramos por el frente no vemos nada a ver allá arriba que es donde matamos el mítico tampoco te encontramos nada así que vamos a hacer el lance a este nivel 5 está en una distancia bastante aceptable calibramos Apuntamos un poquito, respiramos y disparamos Le hemos impactado en el corazón Así que nos toca más que ir a, a recogerlo La verdad es que este lago es fenomenal para, para encontrar leones Echamos otro vistazo No vemos nada Sabemos que ahí tenemos más abrevaderos, pero no vemos nada, así que... Ahí tenemos otro que lo vemos marcado. Voy a llamarlos con el reclamo, por si acaso entraran. Escuchamos la respuesta. No hemos escuchado nada. Echaremos otro vistazo y si no vemos más animales o posibles piezas para batir, nos bajaremos e iremos a a buscar a nuestro nivel 5 Ahí tenemos la tienda campaña último vistazo no vemos nada por aquí ya son las zonas donde suelen beber pues nos bajamos y vamos a, a recoger a nuestro nivel 5 venga ferrete vente conmigo que, que nos vamos ya estamos llegando vamos a ver qué puntuación tenemos una plata 42 por 90 un impacto en el corazón Así que vamos a volver otra vez a, a la tienda Voy a poner el mapa Para que veáis donde dónde ha sido abatido Pues nada, vamos a, a continuar con, con la caza No vemos nada por aquí Pues nada, regresamos a la tienda Y nos vamos a subir de nuevo al trípode Hemos regresado Escuchamos ahí la llamada de un animal A ver si lo vemos Mira, ahí está ...está tranquilito y cerquita... ...vamos a coger el arco que está muy cerca... ...apuntamos y... ...a ver... ...ahora, disparamos... ...se nos mete en el agua... ...es un león submarino... ...ya vemos como lo está, ya está muerto 0%... ...veis, estaba dentro del agua, se muere... ...y nos aparece en, en la orilla... ...así que nos vamos a bajar... ...a buscar nuestro animal... ...ya ve la puntuación... Miramos por pues acá subir hubiera alguno puesto que aquí más huellas Llamamos No nos contesta ninguno Pues nos vamos a bajar el trípode y vamos a, a recuperar nuestro nivel 7 A ver la puntuación que, que nos acoja Desde luego la fecha de 600 es un arma mortal para los leones Siempre y cuando estemos a salvo de que no nos ataquen Tenemos un oro 45.20, Le hemos impactado con doble pulmón